Saludos, soy Mayra Acevedo. Muy buenas noches. Hoy estamos en directo a través de la plataforma de Facebook de la revista de Medicina y Salud Pública y también sus plataformas digitales. Así que gracias por acompañarnos hoy vamos a hablar sobre las enfermedades de las coronarias tanto las de las arterias tanto las coronarias como las periféricas así que tenemos a dos expertos directamente desde el hospital san lucas están ya con nosotros así que los presento tenemos al doctor rafael santini cómo se encuentra doctor Hola, me encuentro muy bien gracias por la invitación Sí, gracias por acompañarnos. Vamos a estar dialogando también con un colega suyo, quien dirige además el Instituto de Cardiología del Centro Episcopal, el doctor Edgardo Bermúdez. ¿Cómo se encuentra, doctor? Ya está con nosotros el micrófono. ¿Lo tiene encendido? Tengo problemas con el audio. No, no, yo lo escucho de lo más bien, así que usted tranquilo ahí, yo comienzo en lo que eh, un poco estabilizamos ahí la imagen, ya lo tenemos acá. Eh, vamos a comenzar entonces con el doctor Santini, quien es cirujano endovascular, el doctor Bermúdez es cardiólogo intervencional, Así que ambos tienen especialidades muy importantes para el tema que vamos a discutir. Así que me gustaría comenzar para hablar sobre la diferencia ¿verdad? entre la enfermedad que se desarrolla en la arteria coronaria versus las arterias periféricas. Eh, quizás el doctor Bermúdez puede comenzar con nosotros. No, no sé si me está escuchando, quizás no. Pues entonces el doctor Santini, para un poco poner en perspectiva la diferencia entre ambas eh, enfermedades, ¿verdad? La diferencia. Pues la, la patofisiología, ¿verdad? Que es la, cómo se forma la, la enfermedad, es bastante similar independientemente del tipo de arteria y la localización, ¿verdad? El doctor eh, Bermúdez, eh, se especializa en especialmente en las arterias del, del corazón, pero también es especialista en, en las arterias periféricas. Yo me, me especializo en cualquier arteria del cuerpo que no sea el corazón. Eh, la, la, la, la enfermedad se desarrolla similarmente eh, y los factores de riesgo son bien similares también. Eh, y la causa principal de la enfermedad en estos vasos sanguíneos pues, es lo que se conoce como aterosclerosis. Aterosclerosis es nada más que una placa, ¿verdad? Una placa que se forma de grasa... Eh, en las arterias que causa inflamación y esto puede disminuir el flujo sanguíneo. Este flujo sanguíneo es el que lleva el oxígeno y los nutrientes al tejido y cuando se disminuye este, este, este flujo, pues entonces el, el tejido empieza a sufrir eh, y ya en las piernas, pues el paciente puede, puede desarrollar eh, síntomas de dolor, úlcera, cangrera y en el pecho, pues tiende a ser eh, dolor de pecho. Pues, ¿cuáles son las causas para un poco saber y que el paciente sepa eh, su propensidad dependiendo de las causas y sepa que puede desarrollar cualquiera de las dos condiciones? Sí. Pues, los factores de riesgo eh, son súper comunes, especialmente en la población latina puertorriqueña. Eh, algunos de estos son la diabetes. Eh, la diabetes causa inflamación de los vasos sanguíneos y esto causa subes aterosclerosis. Eh, la otra es la alta presión, eh, la enfermedad renal, ¿verdad? el fallo renal la obesidad, el fumar eh, y la edad, dice el hombre. Estos son algunos de, la, de los factores de riesgo más comunes que nosotros vemos en, en nuestras poblaciones. Bueno, basada en esa descripción, doctor, eh, es de presumir que hay mucha enfermedad de las arterias, tanto las periféricas como las coronarias, porque tenemos niveles epidémicos de muchas de esas condiciones, verdad, de obesidad, de diabetes, de hipertensión, etc. ¿Es esa la realidad? Sí, en los Estados Unidos se, se estima que alrededor de, un, de 10 millones de personas parecen de enfermedad perifero-arterial eh, y de esto nosotros tenemos muchos estudios tratando de correlacionar la enfermedad de las arterias de las piernas eh, con, las enferme, con la enfermedad del corazón, ¿verdad? son localizaciones distintas y conocemos por varios estudios que alrededor de un 40 a un 60%, dependiendo del estudio que, que use, de los pacientes que tienen enfermedad en las arterias de las piernas, tienen enfermedad en las arterias del corazón. Al igual, también pueden tener enfermedad en las arterias de, la, de las carótidas, que son las que están en el cuello. O sea que todas estas arterias, todas estas enfermedades en diferentes lugares están todas relacionadas. Eh, y tener una enfermedad en un lugar, pues te predispone a tener la enfermedad en, otro, en, otro, eh, en otras arterias del cuerpo. No sé, que las personas que tengan algunos de esos factores de riesgo tienen situaciones bien complicadas, ¿verdad? Porque cada una de estas enfermedades requiere de una atención muy particular. Sí. Me gustaría un poco que habláramos entonces de las intervenciones. Quizás sí. vamos a tomarlas, ¿verdad? Por áreas. En el caso de las enfermedades periféricas, ¿cómo se tratan? Pues nosotros, luego que hacemos el diagnóstico, eh, el diagnóstico usualmente es algo, puede ser clínico puede ser a través de un estudio. Eh, hay unas indicaciones bien claras para, para ofrecerle a los pacientes una intervención, ya sea una, un procedimiento o una cirugía. Eh, y la, por lo menos en, en cuanto a la enfermedad perifero-arterial, eh, la primera indicación eh, es eh, dolor al descanso, ¿verdad? Un paciente que tiene, son, es un tipo que parece un dolor muscular. Es un dolor de falta de flujo sanguíneo en las piernas, que es bien característico. Eh, además de esto, eh, otras indicaciones son úlceras, úlceras por, por poco flujo sanguíneo que no sanan, eh, y eh, gangrena, ya es un poquito más avanzado. Eh, estas son las tres indicaciones más, más eh, comunes que nosotros usamos para hacer intervenciones. Eh, contamos con diferentes herramientas como cirujanos vasculares, estas son las intervenciones endovasculares, que son mínimamente invasivas, lo hacemos usualmente a través de pinchazos sin tener que hacer ningún tipo de incisión, y hacemos angioplastías, que es prácticamente abrir las arterias con un equipo especial eh, y ponemos mallitas para mantener estas arterias abiertas. En algunos casos, si no podemos hacerlo de manera mínimo invasiva, que usualmente es el primer paso, eh, pues se utilizan eh, procedimientos abiertos que ya son cirugías un poco más complejas, como son los bypasses, y los bypasses prácticamente es usar un, una vena o un pedazo de, de vena sintética para conectar una arteria saludable y hacer un puente para llevar sangre a, a donde no llega. Por ejemplo, si tienes una obstrucción de la arteria del muslo, pues nosotros hacemos un bypass desde la ingle hasta la rodilla, hasta la arteria de la rodilla, y de esta manera la sangre llega hacia el pie y la herida puede sanar o el dolor irse. Eh, ya en casos experimentales este, tenemos otros otro procedimientos. Eh, que se les recomienda a los pacientes que no tienen más, más, más opciones. Pues las opciones estándar, no todo el mundo quizás tenga el alcance a ellas o eh, sea muy apegado al tratamiento. ¿Cuáles son las complicaciones, las posibilidades de que la persona no llegue a tiempo, no se haga esos procedimientos? ¿Cuánto sí. se puede complicar esa condición? Pues la, la realidad es que la complicación principal de, de la enfermedad perifero arterial es eh, que la, piel, la extremidad está en riesgo, está en riesgo de perderla, está en riesgo de sufrir una amputación eh, y conocemos que la amputación pues conlleva va de la mano de complicaciones en el paciente, inclusive de una mortalidad bastante alta durante el primer año. So, se trata de evitar una amputación no solamente para preservar el estilo de vida del paciente, ¿verdad? que pueda caminar y hacer sus cosas, sino que tratamos también, previniendo que el paciente eh, tenga una mortalidad o fallezca durante el primer año. Se conoce que las amputaciones por encima de las rodillas eh, pueden tener una mortalidad durante el primer año entre un 20 a un 30% dependiendo del estado del paciente. O sea que realmente este tipo de procedimiento, decirle a un paciente te voy a amputar una pierna por una úlcera o una gangrena, pues es, es peor o similar a un diagnóstico de cáncer. Y sabemos que el, el, la enfermedad periferal arterial con amputación pues tiene un pronóstico inclusive mucho peor que el cáncer de, de colon, cáncer de mama o tipos de cánceres que son bastante comunes. No, así de serio es, así de serio es. Además pues la corta la vida, no solamente en ese primer año, la persona también vive menos años sí. eh, porque por las complicaciones subsiguientes a, a esa amputación, así que es bien importante el tratamiento. Eh, y entonces, ¿cuáles son esos tratamientos modernos? Usted ya habló de algunos que incluyen sí. cirugía. Eh, ¿Y cuán fácil y accesibles son esos tratamientos para los pacientes? Eh, porque muchos de ellos también son costosos. Sí. El, el, nosotros en el Centro eh, Médico San Lucas y en Caribbean Vascular Center contamos, eh, prácticamente estamos en la, vanguardia, en la vanguardia. Tenemos acceso a todos los equipos que... Eh, que están disponibles en los Estados Unidos, en cualquier centro académico grande. Eh, yo me gradué hace dos años y, y le puedo decir que en Centro Médico San Lucas estamos a la par de cualquier centro grande eh, americano. Nosotros con, con, contamos con todas las la, la tecnologías eh, disponibles en cuanto a, a la disponibilidad de los, de los, a los pacientes. Eh, usualmente yo diría que, que es bastante accesible eh, independientemente del plan médico. Eh, usualmente, en mi experiencia en los últimos dos años y medio, es que el plan médico no tiende a ser un factor limitante en cuanto al tipo de procedimiento o a lo que le ofrecemos al paciente. Realmente, si el paciente necesita una mallita, se le pone la mallita. Si necesita un equipo especial para, para cruzar una obstrucción de la arteria, se utiliza. Eh, y tratamos de brindar el mejor servicio con, con las herramientas que tenemos. Qué bien, pues eh, ya además de que tenemos dos profesionales, entrenados, debidamente entrenados, y las facilidades para poder hacer estas intervenciones. Sí. Supongamos, doctor, que alguien sí se somete al tratamiento, eh, ¿hay recurrencia? ¿Cuán alta es la recurrencia y qué puede eh, hacer ese paciente para evitar volver a desarrollar las enfermedades que le llevan a esos tratamientos? Yo creo que, que esa pregunta eh, es una pregunta súper importante y es que eh, no, nosotros hacemos unos procedimientos para, ¿verdad? para que las heridas sanen, que la gangrena sane eh, si se hace una amputación en un dedito que sane eh, pero estos procedimientos, estas mallitas estos bypasses, estas angioplastías no duran por siempre pero si nos dan una ventana usualmente de uno a dos años inclusive a veces un poco más a que esa herida sane y si esa herida sana pues realmente si la mallita se tapa pues si el paciente no desarrolla síntomas perfectos pero entonces que, lo, que nosotros les recomendamos a los pacientes para que estos procedimientos duren más, pues primero si fuman tienen que dejar de fumar. Eso, es, eso para mí es relativamente esencial y yo eso lo advierto el paciente, si fuman, si la mañita usualmente dura un año y usted fuma, pues le va a durar dos meses y a lo mejor no es lo suficiente para que la herida sane. Doctor, si podemos detenernos ahí un momentito. Sí. Porque muchas personas quizás solamente asocian esta enfermedad de las arterias con el consumo de grasa, con digamos el desarrollo a largo, a largo plazo ¿verdad? de la condición. ¿Qué hace exactamente el fumar en nuestro sistema de arterias? Pues mira, el, el, el, el cigarrillo y la nicotina, el tabaquismo, es uno de los, ¿verdad? De los, de los vicios eh, más dañinos que, que nosotros vemos en, en nuestra oficina eh, y, y yo creo que eso, esa experiencia la compartimos el doctor Bermúdez y yo eh, estos pacientes eh, que fuman o fumaron por, por, por varios años realmente parecen de enfermedad en todas las arterias del cuerpo independientemente de la localización eh, eh, estos cigarrillos tienen unas sustancias que son inflamatorias eh, y promueven la formación de, de placas y acumulación de grasa en los vasos sanguíneos y eh, no importa el vaso, puede ser corazón, piernas, carótidas, eh, riñones, eh, tienden a enfermarse y a, y a, y a dañarse con el tiempo. Es qué bueno, y antes de que continúe la explicación, le quiero dar la bienvenida al doctor Bermúdez, quien pues lo presentamos al principio, pero ya tenemos esa conexión, mire, perfecta, eh, para gracias. que también, ay, qué bueno que está con nosotros, para que también pueda contribuir con la conversación. Eh, hablábamos, ¿verdad? De, de qué puede hacer ese paciente una vez se somete a algún tratamiento para evitar la recurrencia, la recaída, volver a tener el desarrollo de estas enfermedades. ¿Cuál es su experiencia clínica, doctor? para poder evitar, y, y qué le dice al paciente, ¿verdad?, para poder evitar una recurrencia de las enfermedades. Bien, una vez que un paciente es diagnosticado con enfermedad coronaria y que es tratado, eh, ya sea con intervención, angioplastía, con stents o con cirugía de bypass coronario, es importante lo que conocemos como prevención secundaria. Esto incluye eh, el utilizar los medicamentos eh, apropiados para control de colesterol para control de presiones cambiar estilo de vida como una dieta baja en sal hacer ejercicio todos los días hay cosas que no podemos modificar como sería la edad y todos los factores hereditarios eh, aparte de eso eh, el control de la presión es sumamente importante eh, y como dije anteriormente eh, el ejercicio es una de las cosas más efectivas y es prácticamente la, la pastilla, por decirlo así, más importante para la prevención. Y no, y no cuesta nada, pero el doctor estaba hablando también de dejar de fumar a aquellos que lo hacen. Oh, definitivamente. Afortunadamente el tabaquismo ha disminuido significativamente porque hay más conciencia. Pero las personas que fuman definitivamente deben dejarlo lo más pronto posible. El, el tabaquismo crea problemas de aterosclerosis, como dijo el doctor, y la otra cosa es, aumenta también la agregación plaquetaria y aumenta la formación de trombos. Así que, aparte de acumular eh, taponamiento en las arterias periféricas, en las arterias del corazón y las arterias del cerebro, también aumenta la posibilidad de tener un trombo agudo eh, y por consiguiente, un infarto, o enfermedad de isquemia en las extremidades inferiores. Y la otra cosa que es mucho más evidente, que es un problema cerebrovascular con déficit neurológico eh, y un aumento en, en, en la carga, no solamente para el paciente, sino también económica y una, para, o sea, socialmente, la familia se afecta, etcétera, etcétera. Así que es sumamente importante la conciencia y concientizar al paciente de que, de que tiene que modificar eh, su estilo de vida drásticamente después, inclusive antes como prevención primaria, pero una vez que tiene su, su, su primer infarto o su primer problema perífero vascular o su primer problema cerebral, es radical un cambio radical de estilo de vida. Eh, quería añadir al doctor Bermúdez, el, el, uno de los medicamentos que es súper importante para nosotros también son los antiplaquetarios, que son las aspirina el Plavix eh, y algunos anticoagulantes. Eh, que por lo, en mi experiencia es uno de, la, de los medicamentos que yo he que, que se relacionan más a la falla, ¿verdad? De, de, estos, de estos tratamientos, que la mallita se tape, que la angioplastia vuelve y se, se estreche, eh, y son eh, sumamente importantes que el paciente siga las órdenes de, de su cardiólogo, su cirujano vascular, eh, acerca de, del tratamiento con antiplaquetario o anticoagulación. Sí, ya, ahí estamos ya hablando de la adherencia, de, esa, de la disciplina que tiene que tener el paciente, que me imagino que es el gran reto de ustedes también, una vez hacen la intervención con mucho éxito, eh, y bueno, tienen que esperar que haya cambios de estilo de vida en el paciente, pero que además siga el tratamiento al pie de la letra. ¿Qué riesgos hay? Este, una pregunta para ambos, quizás con su propia experiencia, de aquel o aquella que no siga eh, y no sea adherente a su tratamiento. ¿Qué pasa? En el, en el aspecto cardiovascular, nosotros utilizamos, al igual que vascular el uso de, de unas prótesis endovasculares que se llaman stents o mallitas, como normalmente se conoce. Eh, este tipo de, de, de aditamento que se utiliza para mantener una arteria abierta requiere que haya un, una acción antiplaquetaria con uso de aspirina, de algunos de los otros antiplaquetarios es usualmente una combinación de dos que nosotros llamamos una terapia dual y es importante que lo tomen por lo menos por lo menos de tres a seis meses porque eh, esa esa esa ese stent desnudo que todavía no ha desarrollado ese epitelio que cubre ese stent eh, es más trombogénico es la agregación plaquetaria si tú no tienes la acción de los medicamentos esa mallita se va a tapar agudamente formando un coágulo eh, dentro y eso ocasiona un infarto o un reinfarto en el caso de que este paciente haya sido intervenido de emergencia por haber tenido un infarto. Así que eh, ese es el riesgo de no utilizar los medicamentos. Pero hacer... ¿habrá, ¿habrá que hacerlo también posterior a ese periodo inicial que usted señala? O sea, ¿por cuánto tiempo tiene que estar el paciente en estos medicamentos? Las recomendaciones varían dependiendo del de tipo y, eh, o, o sea, de, de, de la prótesis que se utiliza, de la malla que se utilice. Va entre tres, a, tres meses hasta un año, pero una vez que se quita el, el, el antiplaquetario dual, eh, la, la terapia de la aspirina debe continuar prácticamente de por vida. Quiero hacer un paréntesis en relación a la aspirina. Tengo muchos pacientes que llegan a mi oficina diciendo que no van a tomar aspirina porque hay unos artículos que dicen que la, mm -hmm. la aspirina eh, mm -hmm. es más, más eh, dañina que beneficiosa. Tenemos que hacer eh, conciencia de que en pacientes que nunca han tenido un evento cardiovascular o perífero vascular o cerebrovascular, eh mm -hmm. No tiene un factor de riesgo y se ha encontrado que sí aumenta un poquito más el riesgo de sangrado eh, y no necesariamente evita un, un, un, un, un episodio de trombosis. Pero en un paciente que ya tuvo un evento, que ya se considera como un paciente que debe tener prevención secundaria, es sumamente importante la aspirina porque sí los beneficios exceden los riesgos de un sangrado. Y en el caso de que el paciente sea alérgico a la aspirina, que ese es un caso, por ejemplo, como esta servidora, hay que, ¿con qué se sustituye eh, ese, pa, eh, para lograr el mismo efecto? Sí, hay otros medicamentos que son antiplaquetarios como el clopidogrel que se utiliza porque es un medicamento que es un poquito menos riesgoso, que ocasiona riesgo de sangrado, eh, pero sí hay alternativas. ¿Quería añadir algo, doctor Santini? Realmente yo hago eco de, de la opinión del doctor eh, Bermúdez, realmente la, las terapias que el doctor ofrece y las que yo ofrezco son, son eh, similares, ¿verdad? Las arterias en el caso de él son un poquito, a lo mejor un poco más pequeñas, pero en teoría eh, las mallitas y la angioplastía eh, y el equipo que usamos es... Eh, tiene la, el mismo fundamento, que es abrir la arteria y el, y el tratamiento para mantenerlo abierto y evitar que, que el paciente tenga una recurrencia el mismo. Es la, la, la misma lógica. Bueno, ustedes hablaron al principio de los factores de riesgo eh, y esos factores de riesgo pueden también estar presentes para cualquier enfermedad. ¿Con qué otras enfermedades se puede confundir la enfermedad de las arterias? Yo, yo creo que de, de, por lo menos en el caso de nosotros, en el caso del, del doctor Bermúdez, posiblemente es distinto, pero en el caso de nosotros, eh, en la clínica nos llegan muchos pacientes con dolores en las piernas, eh, con estudios eh, arteriales de las piernas que están anormales y no siempre que, no siempre al, por tener un estudio anormal no quiere decir que los síntomas que usted tiene en la pierna son relacionados a, a las arterias, verdad? Tú puedes tener un estudio que te dice que tiene aterosclerosis, el paciente viene con dolor en las piernas y es problemas de la espalda o son problemas eh, de hinchazón venoso, a veces, muchas veces son este, neuropatías diabéticas, eh, que son síntomas similares, pero realmente son, eh, en nuestra experiencia, son eh, bastante, eh, se pueden diferenciar eh, de acuerdo a la examinación física y a lo que el paciente te explica. Eh, si so, sí se puede eh, confundir con, con este tipo de dolor ya, lo más común de nosotros es dolor de espalda ¿verdad? que viene de la espalda radiculopatía que se refleja en las piernas el segundo que es bastante común es neuropatía diabética eh, que está asociado a prácticamente un, un daño de los nervios eh, periferales que causa quemazón, ardor, eh, hasta dolor y entonces lo otro que es bastante común es problemas de hinchazón que causan dolor en las piernas eh, por enfermedad, hipertensión venosa o sea, que sí se confunde eh, con este tipo de patología. Sí, en el caso de, de, de cardiología, tenemos eh, la enfermedad por inflamación de las de la pared de, del, del tórax, que eso se conoce como costocondritis. Eso es un dolor bastante fuerte, no tiene las mismas características, pero sí semeja bastante a un dolor de pecho. Lo único que tiene de característico esto es que a la compresión del, del área del pecho o al movimiento o en ciertas posiciones aumenta el, el dolor. Lo otro que puede confundirse con enfermedad coronaria es problemas de esofagitis, una inflamación del, de la mucosa del esófago o gastritis o reflujo. Eh, Algunos otros problemas pueden ser algunas masas dentro del tórax que también pueden confundir. Eh, puede confundirse con, el, con, con, con un dolor de pecho de tipo anginoso. Eh, otras cosas, por ejemplo, en la enfermedad coronaria, una vez que está avanzada y que ha tenido infartos o que es una enfermedad coronaria severa, te produce eh, síntomas de fatiga, eh, o dificultad respiratoria, inhabilidad para acostarte eh, en la cama eh, de una forma horizontal sin tener la cabeza elevada. En estos casos hay enfermedades del músculo del corazón que asemejan a una enfermedad eh, eh, coronaria. Pero todo esto se pues, eh, delimita una vez que se hacen todos los estudios pertinentes, una vez que vaya al especialista del, del corazón y, y, y eso puede delucidar. Así que si es importante que busquen eh, un, una evaluación cuando estén teniendo algunos tipos que, de dolor que no, ustedes no van a poder, eh, me refiero al paciente, que no van a poder... Eh, determinar si realmente es un problema coronario o cardiovascular para que entonces se determine y se delucide y se lleve el tratamiento adecuado. Claro. Además de los síntomas, otra bandera que se debe levantar es cuando ya hay este, factores genéticos, verá, otras personas en la familia que padezcan de estas condiciones. El doctor Santini lo mencionó al principio, pero me gustaría que abundara más sobre cuán importante es el factor genético en el desarrollo de ambas condiciones. Porque pudiese ser una persona que quizás tenga un estilo de vida saludable, esté en peso y como quiera desarrolle enfermedad de las arterias, ya sea a nivel coronario o periférico. En el caso del corazón, eh, pacientes que tienen eh, eh, parientes cercanos de primer orden o de segundo que hayan eh, muerto de corazón a temprana edad, que hayan sido intervenidos por enfermedad coronaria o que hayan sido operados eh, de bypass coronario por, por, por este tipo de enfermedad, pues tienen eh, una posibilidad más alta de, de, de desarrollar enfermedad eh, coronaria y si ellos no tienen un estilo de vida saludable, evidentemente esto va a, a, a exacerbar y a tener eh, unas manifestaciones de enfermedad a más temprana edad. Doctor Santini, en el caso de la enfermedad periférica. Sí, es similar, eh, es realmente en cuanto los, nosotros más bien nos, nos, nos pasamos en los factores de riesgo, ¿verdad? Y en la, el, los, la, la, la herencia que puede tener algunos factores de riesgo. Pues se, se conoce que, que pacientes con, que corren con, con diabetes en la familia, con enfermedad de, de la presión alta y algunas condiciones eh, genéticas un poco más raras, como son niveles altos de, cisteína, de homocisteína, nivel, niveles altos de triglicéridos, hay unas condiciones que son genéticas, eh, pues sí eh, pueden aumentar el riesgo de, de desarrollo de enfermedad perifero-arterial. Pues quería también preguntarles a ambos eh, si ha visto el impacto de la pandemia eh, sobre eh, quizás la, el diagnóstico tardío de las enfermedades periféricas o la evolución del tratamiento de los pacientes por ver la forma en que la pandemia ha interrumpido, ha un poco alterado nuestro sistema de salud y los servicios, etcétera. ¿Cómo, ¿Cómo lo han manejado ustedes y, y cuál puede ser el impacto sobre estas enfermedades, eh, la presencia del COVID? En el caso de cardiología, eh, nosotros hemos tenido, eh, inicialmente tuvimos una disminución de los casos, evidentemente porque muchos de los pacientes al tener síntomas y tener miedo a, a, a exponerse a, a contraer la enfermedad, eh, preferían quedarse en su casa. Esto tuvo dos eh, eh, o sea, varias, varios aspectos eh, negativos. Uno, que no buscaban su, eh, su servicio a tiempo. Eh, esto ocasiona que tuviesen infartos que los pasaban en su casa y no recibían el tratamiento adecuado. Por consiguiente, había una disminución significativa del músculo cardíaco por haber estado isquémico por mucho tiempo. Esto conlleva a un problema de fallo cardíaco congestivo eh, y lo otro, pues se fueron acumulando eh, más casos eh, que no fueron necesariamente eh, atendidos, aunque no desarrollaran mucha enfermedad. Entonces hubo un, un cierto rebasamiento de, de, de esta cantidad de casos y ahora estamos viendo eh, pacientes con más eh, enfermedad, más comorbilidades, con más fallo cardíaco, con más arterias tapadas, con... Casos mucho más complejos que de los que habíamos estado teniendo eh, durante el inicio de la pandemia y a la vez eh, es un, eh, un aglomeramiento de, de casos. Entonces estamos básicamente eh, trabajando eh, el doble por el tiempo que no pudimos hacer entonces ese servicio a tiempo. No, nosotros tuvimos una, nosotros vimos algo parecido, nosotros inclusive eh, publicamos esta data y la presentamos en, la, en el Congreso de la Sociedad de Cirujanos Vasculares en Estados Unidos en San Diego. Eh, nosotros vimos, eh, nosotros tenemos un centro de cirugía vascular aguda en el cual aceptamos transferencias de toda la isla. Eh, hicimos un análisis antes de la pandemia y durante la pandemia y pudimos eh, eh, prácticamente documentar y probar los pacientes estaban llegando con un estadio más, más avanzado de gangrena, eh, llegaban un estadio más avanzado cuando, cuando tenían emergencias en cuanto a, a, a oclusiones arteriales agudas de la pierna, eh, lo cual conllevó a, una, a un porciento de amputaciones más alto, se duplicó el porciento de amputaciones durante el periodo de COVID. Eh, al igual esto, vimos un, una disminución en algunas patologías, como fue la, las rupturas de aorta eh, que prácticamente el año antes de COVID eh, tuvimos alrededor de 20 y durante el COVID fueron de 2, eh, creo que fueron 3. Eh, y como uno explica esto, estos pacientes realmente posiblemente se estaban muriendo en sus casas o no estaban llegando a un cirujano vascular. Eh, y estos, eh, como dice el doctor Bermúdez, eh, posiblemente por el miedo a contraer una enfermedad en, en sala de emergencia. Eh, otro de los factores que vimos fue que los pacientes decían que no, que no conseguían a muchos de sus médicos primarios eh, y la ter el tercer factor es el, el proceso en cuanto a transferencias de hospital a hospital eh, se alargaba por, por lo del COVID y la prueba de COVID eh, a pesar de que se, se aceptó a todos los pacientes que tenían COVID sin, sin, sin importar y este, este lapso ¿verdad? De, de horas que se tardaba un poco más el paciente en transferirse pues afectaba la el pronóstico de la pierna o de la vida del paciente. O sea que vamos a ver unos efectos también a largo plazo, aún cuando finalice la pandemia, que todavía no ha finalizado, ¿verdad? Pero cuando finalice, quizás vamos a ver el agravamiento de muchas condiciones y tengamos, ¿verdad? Quizás hasta más mortalidad que la misma que ha provocado el, el COVID. Así que me gustaría para finalizar que ambos le hablen a sus pacientes, a sus posibles pacientes, a aquellos que tengan síntomas. ¿Qué tienen que hacer y cuál es el especialista que tienen que ver? Eh, porque obviamente van a su médico primario, pero a veces también ¿verdad? hay que sugerir, eh, pues mira, quisiera verificar con este especialista en particular, porque ya yo tengo estos síntomas o tengo esta predisposición, etc. Sí, eh, realmente yo creo que el mejor mensaje que nosotros le podemos llevar a los pacientes es eh, vacúnense. Eh, mucha gente llega preguntando que si se debe vacunar porque tiene cierto tal o cual enfermedad o que tiene enfermedad coronaria, que le pusieron eh, extenso, que tiene cirugía de bypass coronario, que tiene diabetes, que tiene hipertensión, colesterol alto, etcétera, etcétera. Todo esto no contraindica eh, eh, el, el, el, el recibir las dosis de vacuna. Sí, en ciertas ocasiones la vacuna puede ocasionar algunas inflamaciones y eso incluye desde el punto de vista cardiovascular es una inflamación del músculo del corazón o del pericardio pero es un es un evento eh, que no es frecuente es un evento que es relativamente benigno que los síntomas secundarios al uso de la vacuna eh, son ínfimos en comparación a los síntomas de contraer la enfermedad y con eso pues yo creo que eso sería de parte de vista del punto de vista cardiovascular lo más importante que el paciente sepa y esté consciente de que los síntomas de los efectos secundarios de la vacuna son mucho más benignos que el hecho de contraer el, el, la, la infección por COVID claro y además en las oficinas médicas le van a exigir la vacunación para poder también este, poder atenderse. Eh, no así quizás a nivel de emergencia, pero sí para recibir algunos servicios. Así que pues, eh, funciona en, en, en, en dirección, ¿verdad? Eh, doble. Doctor Santini, ¿cuál sería su consejo para los pacientes? Eh, eh, además de, de la vacunación, de, definitivamente el vacunarse es el, lo, el primer objetivo, ¿verdad? Si te vacunas disminuirías el riesgo del contagio. Eh, nosotros siempre eh, les recalcamos al paciente que el riesgo de contagio en una sala de emergencia, el riesgo de contagio en una oficina médica es extremadamente bajo, eh, posiblemente mucho más bajo que ir a Walmart o a algún sitio a, com a comprar comida, a hacer compra. Que sigan al pie de la letra ¿verdad? La las instrucciones de sus médicos, que vayan a sus citas médicas, si necesitan ayuda de emergencia, vayan a sala de emergencia, los pueden ayudar que no, no ignoren sus síntomas eh, por el miedo a exponerse al COVID. Eh, nosotros siempre vamos a estar disponibles para ayudarlos, ¿verdad? En el, el Centro Médico San Lucas eh, constamos con un, un, un servicio cardiovascular de excelencia eh, donde en todo momento va a haber alguien que los pueda ayudar. Claro que sí, y hay protocolos, ¿verdad? Tanto el Hospital San Lucas como otras instituciones tienen un protocolo el personal ya está adiestrado además y bueno, ya sabemos que por lo menos las vacunas eh, reducen la enfermedad grave y la posibilidad de muerte. Así que atiéndase su condición porque como dicen nuestros invitados hoy, los centros hospitalarios son más seguros que un mall o que un concierto o que una actividad multitudinaria. Así que muchísimas gracias a ambos por esta orientación. Muchas gracias por la invitación. Gracias por la invitación, gracias. Ha, ha sido un placer y será hasta la próxima ocasión. Esperemos que tengan una feliz Navidad si no volvemos a coincidir y al público que se mantenga en sintonía y pendientes a todas nuestras transmisiones a través de la revista de Medicina y Salud Pública. Que pasen todos muy buenas noches.